muy buenos días profesora soy juan bautista reyes del colegio virginia fidelina matos y por lo que usted puede observar voy a hablarles sobre la red social en modo nuestra red social en modo es una red que permite la interacción entre el estudiante con el profesor y con los padres o tutores o un familiar que esté interesado por ello si lo podemos ver que es una red de microbroking, que permite la comunicación privada de los estudiantes y los profesores. Si podemos ver, esta es la parte principal de la red social, donde tiene tres opciones para uno crear una cuenta. Y la cuenta, por lo general, como todos sabemos, que es gratuita. Aquí nos pide que nosotros no creemos una cuenta, ya sea como un profesor, como un estudiante, o como un familiar. Para crear la cuenta solo necesitamos un correo electrónico y los otros datos que son como nombre, apellido, etc. Si ya nosotros tenemos una cuenta, simplemente tenemos que presionar aquí donde dice entrar. Automáticamente, Paso a introducir mi correo electrónico yahoo.com y nuestra contraseña y entramos a nuestra cuenta en nuestra cuenta vemos que aparece como profesor y ve todas las actividades que hemos hecho o estamos realizando durante el día aquí de esta parte vemos las clases que hemos tenido porque estamos trabajando en este momento estamos trabajando con informática, informática aplicado, práctica de modalidad empresarial, etc. Entonces, de este lado vemos las notificaciones que nos están llegando, que nos llegan ya sean de los estudiantes o ya sea de los profesores, que nos tenemos interactuando con ellos. Aquí podemos ver un calendario y podemos utilizar Microsoft Office Online para si necesitamos editar un texto o cualquier otra cosa. Entonces, aquí ven mis últimos mensajes que yo le mando a mi, a mi clase, que fue Informática Aplicada 2, porque Informática Aplicada 2 estamos trabajando con lo que es una, una tarea que le puse. Ya vemos que los estudiantes están contestando y que por eso estamos interactuando con los estudiantes están contestando vemos que le tenemos aquí una una clase que le pusimos que se llama tabla de base de datos aquí algunos estudiantes han enviado eh, algunas tareas pero estoy corrigiéndolo algunas cositas que yo le faltan por hacer esto es cuando participamos que las asignaciones carpetas por ejemplo, tengo una carpeta que se llama juan bautista reyes eh, los miembros que están Aquí están los miembros que están en mi, en mi clase en estos momentos de Informática Aplicada 2. Faltan algunos por agregarse. Por ejemplo, Informática. Aquí tenemos otros miembros que tenemos trabajando con ellos. Que están aquí. Y entonces, todo eso estamos, estamos trabajando con Informática. Aquí nos da la opción de crear otro grupo para nosotros si necesitamos trabajar. Aquí nos da la opción de crear clases, de unirme a una clase, ya sea para como la que estamos trabajando nosotros. Y nos da la opción de nosotros, si tenemos un código de nuestra clase, bloquearlo o, o ejecutar el código, por si otros se quieren. Aquí vemos la opción que tenemos, por ejemplo, 17 profesores y estudiantes, el profesor soy yo, y los estudiantes son 17 profesores 17 estudiantes, y no tenemos ningún padre, que esa es una de los problemas que nosotros tenemos, que los padres nunca se, eh, se identifican con estos medios de comunicación. Aquí vemos mi perfil de también ser utilizado con eh, aparatos móviles, ya sea una tableta, ya sea un celular, para que uno se mantenga siempre comunicado y no haya ningún tipo de, de forma de uno no mantenerse comunicado con los estudiantes y los papás. Así que esta fue mi pequeña breve introducción. Espero que les guste. Soy Juan Bautista de Reyes y hasta la próxima.